Amor Y de nadie más La voy a más ser mis amigos de alegría de mi corazón desde Santa Cruz de la Sierra y como es de costumbre eh, nosotros como siempre uniendo Bolivia a través de nuestro hermoso folclor nacional ¿qué tal Madeleine? muchísimas gracias Franco, ¿cómo estás? muy contentos de poder estar un programa más junto a ustedes nos encontramos en un lugar turístico muy lindo el ambiente del día de hoy nos vinimos hasta el jardín botánico un lugar turístico muy conocido aquí en Santa Cruz recomendable para que todos ustedes que vienen de visita a Santa Cruz puedan pasar por aquí. Exactamente, no puede ir sin eh, visitar este hermoso lugar, más propiamente entre eh, Santa Cruz, carretera a Cotoca, ¿no? Y bueno, nosotros de esta manera, eh, preparado ya para eh, mostrarte todo lo que... Eh, las actividades que estuvimos este pasado fin de semana y para ello vamos a ir ante, antes por les saludos a la empresa que pone la confianza en Alegría en mi Corazón y más propiamente en Avia y a la Televisión Claro que sí, a cada una de las personas compadres comadres que nos siguen por las pantallas de Avia y a la Televisión, fraternidades conjuntos folclóricos, ballets, colegios y todas las personas que gustan del folclor boliviano Exactamente, Madeleine, para ello, pónganse en cómodo de esta manera, comenzamos Acompáñenos alegría de mi corazón, uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Seguimos con más madera. Sí, así es querido Franco, seguimos disfrutando de este bonito ambiente aquí en el Jardín Botánico de Santa Cruz. Comentarte que también estuvimos presentes en la recepción social del Puglia y Sucre, que se le vienen muchas actividades en este mes de mayo, la Serenata Sucre, por supuesto, que se realizará también aquí, ellos estarán participando en diferentes actividades en conmemoración a esta ciudad capital que es Sucre. amigos compadres y comadres de todo el país ya nos encontramos en el cuarto anillo eventos Mari, presentes en la decepción social de Pulla y Sucre, para aquello vamos a conversar con los principales eh, que los pasantes de esta gestión, ¿no? de 2019, bonita gestión, en lo que está tocando ya ahora de fondo vamos a hablar con el señor, por favor su nombre para todo el país y coméntenos cómo llegó el gran día de su decepción social bueno, estoy agradecido por este hermoso día, pensamos que iba a llover, pero el clima nos ha favorecido, estamos agradecidos porque los grupos que tenían que llegar han llegado, estamos disfrutándolo. Claro que sí, una bonita recepción para todos sus fraternos y para todo el público en general, folclorista y no folclorista. Coméntenos, ¿cuántos años tiene los Puglia y Sucre aquí en Santa Cruz? Eh, cumple 14 años. ¿14 años? Ay, sí. ¿cómo? Sí, este, empezamos así, como sucrenses muy pocos, empezaron tres eh, chuxaqueños eh, incrustados en la morenada Cocanis. Mi esposa es Cocani y a través de eso fui incursionado. más participantes Cocanis incursionados y ya ha crecido, Ahora están muy felices porque... Somos parte de eso, nos sentimos creadores, fundadores de esta, de esta fraternidad. Claro que sí, más que todo disfrutar de esta hermosa danza como lo es el Puglia. Ahora me encuentro con la señora pasante de esta gestión, también la esposa, ¿no? Y también que no es mucho trabajo, trabajo arduo para llegar a esta gran fiesta, esta gran recepción social con una cartelera de primera. Coméntenos cuántos fraternos ya son en los Puglia y Sucre. Eh, eh, buenas tardes, gracias por la cobertura. Estamos alrededor de los 70 integrantes. Es una fraternidad actótena, podemos decir, de la danza liviana, pero que tiene mucha cultura, mucha tradición. La mayoría residentes chuquisaqueños y muchos afines, como yo, afines a esta danza que es muy linda, contagiosa, como es el polla. Así es. Coméntenos, ¿para qué actividades previas están alistando entradas, qué actividades se le vienen en posterior a los Puyas y Sucre? Sí, creo que todos estos eventos son previos a la fiesta en honor, en, este, en esta ocasión, en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre, pero todos estos eventos van en preparación. A la gran fiesta de la Virgen del Carmen. Claro que sí, estamos en el mes de mayo, ya el 25 de mayo previamente todos los sucrenses eh, festejan, ¿no? Con un aniversario más y también ustedes estarán presentes seguramente en las actividades, en la serenata y en muchas cosas más. Un, un mensaje quizás o saludos que quiera mandar a la gente de Sucre que radica aquí en Santa Cruz y también fuera del país, ya que había ya les a nivel nacional. Sí, quiero decirle un mensaje a todos los folcloristas, a todos los xiqueños, a todos los impactantes de la fraternidad puya, decirles que se sienta muy orgulloso. <risa> Fue pues, esta entrevista con los pasantes de la gestión 2019 de los Pulla y Sucre. Nos dejamos con esta bonita fiesta. El pasado fin de semana se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra el Día Mundial de la Danza y la danza folclórica nacional no podría quedar indiferente en este gran homenaje organizado por la ACFOCRU, danza participante en este gran homenaje el caporal, el ritmo del tinku los macheteros, el chaco boliviano no podría quedar indiferente y todo el ritmo de la danza oriental todo esto se llevó a cabo en la plaza del estudiante. volvemos con más alegría de mi corazón ahora que tenemos franco exactamente para ello vamos a ir con este nuevo espacio conociendo a nuestro eh, hermano folclorista más propiamente en este, este espacio folclorista de corazón donde ellos continuamente están trabajando por el bien de difundir el folclor nacional veamos a quién conocemos el día de hoy Queridos amigos de todo el país, sean todos ustedes bienvenidos a tu espacio de Folcloristas de Corazón. Esta semana vamos a estar conociendo a una folclorista de las danzas livianas a la cual yo admiro mucho por la pasión que le pone en este baile. Y ya estamos con Elizabeth Gondo, la presidenta de los Tincus Huayna Santa Cruz. Muy, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. Coméntanos para todo el país cuánto tiempo vas practicando este hermoso baile de los Tincus y cuántos años lleva la fraternidad Tincus Huayna aquí en Santa Cruz. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por hacernos la invitación. En sí el nombre es Tinc Fraternidad Tincus Integración Huayna de la Graviel René Moreno, porque está generalmente de un 90% compuesto de puros estudiantes universitarios de la Graviel claro y sea. un 10% se puede decir de colegio. En sí la fraternidad ha sido fundada un 23 de julio del año 2000. Mi persona baila desde el 2005. Antecito de la entrada universitaria del 2005 ya empecé a integrarme a esta fraternidad Y prácticamente va a ser casi 14 años Wow, sí, como pasa tiempo, muy rápido, ¿no? Y sí. comentanos cómo has empezado a disfrutar de esta danza de los Tinku Desde los cuantos años, no sé, ¿dónde empezaste? En sí, eh, ya empecé ya grandecita porque antes ni mamá ni papá daban permiso para ir, <risa> para practicar ningún tipo de danza, ¿no? Ellos eran más, todo era estudio, trabajo, estudio, trabajo, ¿no? Claro que Entonces, sí. ustedes saben que el trabajo a veces te consume el tiempo y te genera demasiado estrés. Eh, a veces llegaba directamente a la casa a los fines de semana a dormir. Entonces, teníamos que, teníamos, em, empecé a buscar una alternativa. Dije eh, practicar ejercicio, no salía a correr, todas las noches, pero no era lo mismo. Seguía, era muy monótono. Entonces, mi hermano que pastor, él bailaba tipo. Entonces, dos años fui su aguatera y me dijo "Vení, fui a ver lo que bailaban chacarera, fui a ver lo que bailaban caporales y en la universidad. Y eh, te contagio definitivamente, sí, claro, sí, que porque sí. el ritmo contagia. Sí, es muy. La primera, la primera vez, digamos, que ensayas estás medio tímido, ah, soy muy duro para bailar, ¿no? pero ya vas agarrando confianza. Claro eres... que sí, eh, la fraternidad, Tincus, Integración, vainas, ¿cuántos fraternos tiene hoy en día ya? Eh, sí, manejo una nómina casi de, de 70 bailarines, pero de los cuales tenemos pasivos, ¿no? Eh, baila una entrada, descansan, vuelven a bailar la siguiente entrada, pero así, activos, activos. Eh, en la parte universitaria, y algunos ya somos que hemos salido de la universidad, ya he egresado, licenciado, otros ingenieros, eh, son unos 30. Eh, de colegio tengo más o menos unos, unos 20, hay unos 50 y más 10 que ya somos fuera, ¿no? De la Ay, universidad. Sí. Y los ensayos mi? previamente se llevan en la universidad, tengo entendido, ¿no? Sí. Generalmente seguimos ensayando donde se inició la fraternidad, que fue ahí en el campus universitario, detrás del comedor. Así. Entonces, eh, ahí continuamos. ¿no? Y para poder ejercer esta danza que es muy ágil, es muy llamativa, como tú dices, es una danza que tiene que ser mucho ensayo, mucha preparación. ¿Cuántos días se ensayan a la semana? Eh, ¿Para qué entradas previamente se están alistando hoy? En estos momentos eh, hemos tomado un pequeño descanso después de la entrada que se hizo de en, en honor a la Virgen del Socavón que fue en el mes de abril entonces hemos vuelto a reanudar los ensayos pero ahora ya me estoy acomodando de acuerdo a los días de clase que tengo ustedes saben que hoy día salir en licenciatura ya casi no es nada no entonces tienes que seguir instruyéndote en cursos diplomados posgrados maestrías no claro etcétera que sí, más entonces que todo, sí. entonces este voy acomodándome de acuerdo a mi horario. Claro que sí, también ver por los fraternos, ¿no? Ya sí. que vemos que la mayoría de ellos son uh -huh. estudiantes y dan un tiempo en el transcurso de sus vidas, ya sea trabajo, estudio y todo eso. Y algo también que hay que destacar de ellos, que uh -huh. eh, ellos andan en el así porque a la mayoría les gusta, no son folcloristas, y dan un tiempo en sus vidas para poder dar estos ensayos, ¿no? Sí, en sí, digamos, para ensayar Tinko hay que tener la pasión. No importa si tienen los dos pies izquierdos. O vienen o me dicen, ¿sabe qué? Soy muy duro para bailar. No, para mí no hay. Ah, claro que le, sí. Le digo, le ponemos a que sea una hora o si quiere menos y empecemos de poco a poco. Pero yo así le En un mes te voy a hacer bailar tico por más sí, duro que sea sí y yo puedo dar fe de eso porque te he visto bailar muchas veces y la verdad la pasión que le pones es muy lindo no verte bailar Tinko. Y, y me imagino que tienes esta paciencia para con tus mismos fraternos no sí claro ahora que sí. coméntanos para qué, qué entradas se están alistando previamente ya así, así cerquita Aquí, así cerquita tenemos en el mes de junio bueno, la, la, la gran entrada folclórica en honor a la Virgen del Carmen, con los residentes paseños. ¿no? Tengo entendido que también tienen logros, este, en qué año han, sal, han sacado, eh, han tenido, creo, premios ¿no? en cuestión de ganar en las danzas livianas. Eh, sí, prácticamente en, el... en, en sí la fraternidad participa en la entrada en honor a la Virgen del Socavón. En, un, en la Virgen del Carmen, en la entrada universitaria, universitaria, aquí en Santa Cruz, ¿no? Y vamos a bailar al Carnaval de Oruro. Allá nos acoplamos, hay un bloque de guaynas en el conjunto Tolcas, entonces ahí nos acoplamos. Y en Sucre nos acoplamos a otro, también hay un Tincos bio, Biofar, bloque de guaynas. Y también el año pasado hemos ido a bailar allá. Claro y, que sí. Entonces ahorita nos estamos alistando para, para el mes de julio, y posteriormente, para el mes de septiembre, irnos a Sucre. ¿Usted no se anima a ir? <risa> Ay, puede que sí, si nos hacen la invitación, claro, claro, con mucho gusto, pero tengo que aprender muy bien lo no, que sentimos. No, no se preocupe, ya baila morenada, ya tiene el ritmo. De ahí sí. nomás vamos sacando los pasos de poco a poco. <risa> claro que sí, muchas gracias. Un mensaje que quieras darle a todos los jóvenes folcloristas como tú, que se animen a bailar esta hermosa danza, quizás, oh, nuestro folclore es diverso, pueden disfrutar de muchas danzas. Un mensaje que quieras darle a todos los jóvenes, por favor. Eh, sí. Especialmente para los papás Porque a veces los papás piensan Mi hijo baila una danza folclórica Y ya se va a hacer borracho dicen. Sinónimo, bailas una danza y ya sos Pero eso no es así, digamos ¿no? Piensen de que el momento de bailar Una danza folclórica Le está inculcando a su hijo No importa de qué parte o de qué región del país sos Si te gusta la música folclore Folclórica Entra, cualquier, ya sea morenada, tinku, caporal, salay Que ahorita está el bunco en el salay Tobas, hay wititis hui, sí. para bailar Hay también tarqueada ¿Y eso en qué te ayuda? Si sos una persona tímida, una persona introvertida Y le sacas la parte positiva Eso te va a ayudar a abrirte como persona Si estás, en el, si estás estudiando, cuando vas a entrar en el campo laboral para ir en a una entrevista de trabajo, para ir a hablar delante de los compañeros, eso te va a ayudar. Entonces no solamente hay que ver la parte negativa sino la parte positiva ¿no? claro que sí, ya para culminar esta bonita entrevista, este, felicitarte felicitar a tu fraternidad por por todos estos años de trayectoria, no es fácil manejar una fraternidad y más que todo mantener la trayectoria que tienen ¿no? ya muy reconocidos aquí en Santa Cruz y ya saliendo lo que es también de nuestro departamento, la invitación, que quieras dar una invitación cordial a todos que quieran formar parte de tu fraternidad, dónde se pueden dirigir, a qué números se pueden comunicar qué días son sus ensayos eh, bueno, se hace la invitación masiva a todos. No hay límite de edad, sea niño, adolescente, eh, mayores o personas de la tercera edad. ¿Te gusta bailar la música folclórica? Pues ven para ser parte de la fraternidad Tincos Integración Huainas UAGRM. Ensayamos lunes, martes, jueves y viernes en la, detrás del ex comedor universitario. Y los días sábados estamos eh, por, en el parque urbano, cerca del primer ardillo Ahí a listo. partir de, de las siete y media a nueve de la noche A nueve de la noche, listo, sí. dos horas de previo ensayo para claro poder sí. y, y poder sacar los pasos sí. a perfección del tiempo Como les digo, no, no se Hay preocupen paciencia. si no <risa> se saben bailar no. claro. Y si sí. le gusta otro tipo de danza, ya vamos a ir también diciendo, baila cinco, puedes bailar también otra danza <risas> que te gusta, ¿no? Claro que sí. Así es, de esta manera ya culminando, la invitación está hecha para todos aquellos que quieran formar de esta bonita fraternidad. Felicidades de parte del canal y de parte del programa Alegría de mi Corazón y éxitos esta gestión. Muchas gracias, agradecerte nuevamente de antemano por hacernos la invitación. ¿no? Esto ha sido para las Cámaras de Alegría de mi Corazón, tu espacio Folcloristas de Corazón. Alegría de mi corazón uniendo Bolivia a través de folclor nacional. Y para ellos queremos hacer llegar los cordiales saludos a nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestra frontera. También hacerles la invitación que nos siga a través de la página. Y a la televisión como también Alegría de mi Corazón. Continuamos con más Maile. Así es, Franco, continuamos con más de las actividades folclóricas de este Santa Cruz. Y este domingo, como cada domingo, estuvimos acompañando a la morenada que estaba de mantel blanco, como es Integración Los Fatales, ya terminando lo que viene a ser el rol establecido por las COFOBIC en diferentes morenadas, diferentes excepciones. Veamos qué fraternidades estuvieron cumpliendo el INI folclórico y cómo estuvieron disfrutando de su bonita fiesta Los Fatales. 19 de mayo y seguimos con más actividades folclóricas de este Santa Cruz. Nos encontramos en el sexto anillo rumbo al salón de eventos bandano tropical, donde hoy está de mantel blanco, la morenada, integración, los fatales. Ya podemos ver el paso de las señoritas Díaz tras de nosotros y te dejamos con estas bonitas imágenes para ver esta recepción social. Folclórico rumbo al salón de eventos Banano tropical. Ya vemos el paso de las lindas señoritas guías de esta gran fraternidad, como es integración Los Fatales que está de mantel blanco el día de hoy. Vemos atrás el paso de las madrinas honorarias que han hecho posible que esta gestión se, se haga posible, esta bonita recepción social para todos los fraternos, familia folclorista y no folclorista que gusta del folclore aquí en Santa Cruz. Vemos el paso de las señoras que pertenecen a esta linda fraternidad. ...señoras que participan con mucha fe y devoción a la Virgen del Carmen... ...muy orgullosas de llevar los colores amarillo y rojo... ...que es esta fraternidad de integración, los fatales. Vemos el paso de los padrinos honorarios, las madrinas honorarias... ...la mesa directiva de esta gestión 2019... ...cuestión de fe por ti, mamita del Carmen... ...que lleva el nombre de la gestión 2019... ...vemos el paso del presidente, el señor primitivo... Señora Teresa también esta gestión, los fatales. Vemos la banda, gran explosión en esta gran excepción social. Ahora vemos el paso de este bloque muy reconocido de esta gran fraternidad. Son los cielitos de oro, ¿no? Muy conocido este bloque. Caballeros tengan sus cielitos de oro. Los cielitos de oro están haciendo su paso en esta gran tarde noche rumbo a su salón de eventos banano tropical. Vemos también a las señoritas chinas antiguas, ¿no? las figuras de esta fraternidad, que están luciendo un, un atuendo muy, muy bonito, ¿no? llevando un rojo con blanco y negro, muy elegante por cierto, no felicidades para cada una de ellas. Ya tenemos en, esta, en la avenida principal del sexto anillo Santos Dumont al bloque de los varones a los caballeros guías de esta linda fraternidad como es integración, la nueva elegancia, los fatales, encabezado por su achachi Alex Guinness que está eh, comandando esta gestión 2019, achachi muy conocido en, aquí en Santa Cruz, comandando la gestión 2019 de integración, los fatales, los caballeros guías han elegido un atuendo muy elegante, color azul más o menos con un color plomo muy muy bonito no felicidades para cada uno de ellos en esta tarde noche Frater le damos la bienvenida a la primera fraternidad en esta tarde noche que está acompañando cumpliendo el debido a Innifalflor y con la, la morenada verdadero salcapones no quiso faltar en este día penúltima recepción por cierto ya vamos acabando con el rol de las recepciones en la penúltima recepción acompañando hoy a los fatales y la próxima semana estaremos también con transporte pesado Santa Cruz Proyección Murillo Cumbre de las Américas presente en esta tarde noche acompañando a la Morenada Integración Nueva Elegancia Los Fatales Te damos la bienvenida en esta tarde noche a esta fraternidad también que está presente esta noche la Morenada Central Mejillones de Bolivia haciendo su paso, encabezado con las señoritas guías, un saludo para Alicia comandante y guía de esta linda fraternidad vemos también el paso de las fundadoras la señora Ofelia, muy conocida fundadora de esta fraternidad los caballeros guías comandados por el achachi, comandante Jaime Mamani, conocido él, acompañando en esta gestión 2019 a la Morenada Central Mejillones de Bolivia. Ahora damos paso a esta gran morenada que está presente en esta tarde-noche, Transporte Pesado Filial Santa Cruz, presente en esta tarde-noche, acompañando en este Aini Folclórico, encabezado por la señora fundadora de esta fraternidad también ya, a la próxima semana van a estar cerrando con broche de oro lo que es las recepciones sociales, Presente con sus señoritas guías muy lindas, muy elegantes, haciendo el grito de vida de la fraternidad Transporte Pesado Santa Cruz. Seguimos con más alegría de mi corazón y es momento de ponerle más ritmo al programa. Exactamente Madeley, para ello vamos a viajar imaginariamente y musicalmente hasta Tarija. Con este ritmo de la Cacharpaya, que viene a cargo de Alfredo Torre y los Baguales, con el tema ¿Cómo decirte? Cómo decirte mujer que no podré vivir sin ti, vivir sin, sin ti, no podré vivir, cómo decirte mujer que ya no puedo estar. Decirte que mi corazón se me va. De esta manera unimos Bolivia a través del folclor nacional. Y para ello vamos a ir a agradecer a las empresas que pone la confianza en Alegría de mi corazón y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión, Adelante. Así ah, es, Franco, ya nos vamos despidiendo no sin antes poder agradecer a todas las personas que nos siguen, eh, diferentes fraternidades de danza liviana, pesada, ballets, conjuntos folclóricos y toda la, toda la gente folclorista y no folclorista que, que nos sigue a través de la señal de Avia y a la Televisión. Y vaya el coreal, saludo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su preferencia. Nos reencontramos de un próximo programa. Chao, sí, chao. Chao, chao. Mi amor. La joya más hermosa eres mi amor. La prenda más. Dulzecito de mi vida, la alegría de mi corazón, la pena...